Que muevan los numeritos. Ahí sentamos, vamos, vamos, Así se puede ver el libro. Ahí entran los dos y se ve el libro. No, no, no, ponelo así. ¿A Claro, así, así lo agarra toda la cámara. Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos en la sala Cortázar de la Biblioteca Nacional con Gustavo y Pacha. Quien hoy tengo el gusto de conocer en persona. Tenemos esta presentación, Plan para la Máquina de Espejos, mira qué lindo libro, ahí está. contanos un poco Gustavo ¿cómo dirá malo con este libro Mira, este libro surgió, como todos mis libros, con una especie de delay, viste. Ajá. o sea son cuentos que fueron escritos hace eh, 10 años atrás pero bueno, uno deja reposar la obra para que, bueno, revisa, revisa, esta cosa constante de la, de, de la mirada ahí que va cambiando, uno va leyendo libros eh, va escribiendo otras cosas Entonces siempre cajoneo los libros Y después los voy viendo a ver si se formó algún libro ¿no? Y bueno, de repente me di cuenta que había un conjunto Que podía ser unificado a través de la historia Del personaje principal, Lucio Pietrangelo que es un, un muchacho que, bueno, tiene algunas obsesiones, como todos los que escribimos. O sea, protagoniza, digamos, varias historias. Claro, claro. Es, eh, casi, es casi una novela, se parece. En realidad es como es una historia, yo, a mí me gusta llamarlo como un libro conceptual. Ajá. Es la historia de un muchacho que, digamos, los, los patitos no van en fila. Ajá. Fronterizo. Y que es eh, un muchacho fronterizo que, bueno, eh, eh, crea una máquina extraña, a partir de algunos descubrimientos que hizo en los espejos, en los espejos antiguos. Es la máquina del título. Exacto. Y lo que él cree es que a través de esta máquina quizá pueda ver el verdadero ser de la naturaleza, de las cosas, etc. Y o sea que hay un hilo conductor que es Exacto. el mismo personaje en distintos cuentos. Sí. Te decía sí. que es bastante parecido a una novela, eso. No, cuando pasa eso en, este, en mi taller yo digo bueno ya estás candidato ya para escribir una novela. ¿Vos cómo te ves ahí? Y yo creo que como novelista soy un cuentista eh, correctísimo. ¿no? <risa> es como una especie de collar donde cada una de las sí. cuentas tendrían que hacer los cuentos. Sí. Y después, cuando los personajes empiezan a conocer entre sí ahí se va tramando sí. la novela. Sí, algo de son? eso. Algo sí. de sí. ¿Qué le recomendarías vos a un tallerista tuyo, por ejemplo, si está enfocado en esta línea? ¿Podría continuar con el tema novela o quedarse acá en el cuento? Mira, yo creo que los temperamentos, digo, ¿no? porque hay gente que para el cuento no va. Vale. Yo creo que, como vos dijiste, cada temperamento eh, es adecuado a cierto tipo de historia. ¿no? Pero ese es el principio. Lo importante es la pasión. Si vos querés ser novelista, eh, y bueno, poner el entusiasmo, eh, eh, tengas las posibilidad de escribir mejor o peor una novela, pero si el entusiasmo está, vamos a tener que darle para adelante. Yo, por ejemplo, en algún momento quise escribir teatro y no, no había caso, ¿viste? Pero cuando yo empecé a escribir cuento, también me costaba, pero el entusiasmo hizo que de a poquito, como se dice ahora, las villas calles. La verdad es una linda manera de terminar la entrevista citando una frase de Jean, eh, Jack London, que decía. que Nada se puede lograr sí, pero... sin la pasión. Parece un lugar común, pero a mí no No, no, no, pero el entusiasmo ahí está en el secreto, ¿no? Sí. Bueno. Quería mencionar nomás que tenemos un camarógrafo de lujo, Juan José Bursi, que está dando la mano en el programa, así que te agradecemos Hola. mucho, sí. Bueno, Gustavo, que tengas mucho éxito con este libro. Y que la literatura sea. que la literatura sea. Hasta pronto, amigos. Bien, eh, en, en, en esta lectura, eh... La, la cuestión es que, eh, acá, eh, acá juegan varias cosas. Eh, yo no puedo dejar a Juan abundar en la naturaleza de esa máquina, de ese, de ese, de ese dispositivo que creó Gustavo cuando, cuando diseñó este libro, pero cuando yo lo empecé a leer me acordé inmediatamente de, de otra máquina, si se quiere, metafóricamente hablando, que fue la que hizo Rey Bradbury allá por, por la década de 50, cuando escribió, cuando, cuando armó ese volumen de libro que se llama El Hombre Ilustrado. Los que lo hayan leído se, se recordarán que hay un relato, que es el del Hombre Ilustrado, que es el que lleva, aparentemente, tiene todas estas historias tatuadas, y ese relato es como que va permaneciendo a lo largo, esto, trabaja como un paraguas dentro del cual se van escribiendo las otras historias que cuenta Bradbury. Es como la excusa para, para contar todo lo demás y en plan para la máquina de espejos hay algo de eso hay algo de eso y curiosamente Ray Bradbury es uno de los fantasmas que están adentro de esta máquina de espejos todavía no, no, no quiero decir mucho pero este, esta, esta máquina está llena de fantasmas está llena de fantasmas eh, y el hecho de que el lector esté más o menos jugado con determinados o con determinados estilos hace que pueda invocar a esos fantasmas esas almas que están dando vuelta dentro de la máquina o, o no o quedan como un, como un detalle pero, pero lo que hace Gustavo tiene gran profundidad conversa con otros textos permanentemente entonces hay, como un, hay un montón de fantasmas que uno puede ir invocando a voluntad este, en los distintos cuentos el de Rey Bradbury es uno, es uno de ellos Alejandro nos habló de la presencia de la literatura de Rey Bradbury idea con la cual concuerdo, y yo quisiera destacar también la presencia de otro gigante literario. Este libro empieza con un nombre, Borges. Y la literatura borgiana es un filtro posible a través del cual leer e interpretar mucho de este libro. Espejos, el relato de vidas al estilo de Yo o de Historia Universal de la Infamia, diferentes realidades simultáneas, este incluso podría llegar a imaginar esa máquina de espejos como una especie de Aleph más metafísico, menos concreto e implacable. Entrometer a Borges en una obra propia exige un grado supremo de valentía, o quizá de locura. Sabemos que Dipache tiene un poco de los dos. Quizás un poco más de locura, de valentía. Y por eso lo queremos tanto, ¿no? Y en lo personal eso hace que... Eh, me hace a mí apreciar mucho la literatura de él. Por eso agradezco que me haya invitado. Eh, esta es la parte que tiene que aplaudir. Uh -huh. Entonces, pues, ah, a mí me fascinó un cuento que se llama efecto Hércules dedicado a Ray Bradbury eh, no sé si leerlo completo pero tal vez eh, leer un para no revelar claro, el entre, claro. claro lo voy a hacer entre como quien dice para no revelar el mecanismo del cuento este, pero esto es lo que yo creo que van a entender muy bien lo que yo decía de cómo él primero entiende, eh, analiza, eh, se mete en la tradición de los géneros, en este caso la ciencia ficción, y, y después le falta respeto con mucho respeto. Y se apropia del género y lo hace suyo porque él tiene un, un estilo muy particular, eh, una forma de digresión deliciosa que al final termina siendo menos digresiva de lo que uno pensaba. Entonces, eh, vamos con Efecto Eccelsa, a Ray Bradbury. En 1938 se descubrió la fisión nuclear. Leopoldo Lugones se suicidó en una isla del Tigre, y ese mismo año Superman comenzó a pelear contra el mal en una historieta eterna. Además, llegó a la Argentina, exactamente el 2 de febrero, el Kergelen, un barco proveniente del Japón que transportaba a muchos inmigrantes, entre ellos el matrimonio de Conrad y Annie y sus hijos Catalina, Mijal y María. El barco fue desguazado en 1955. En dicho año también pasaron muchas cosas. En 1955 nació, por ejemplo, la actriz Isabella Chani.